¿Cuáles son sus planes por el próximo año? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte una pregunta. Ya estamos al final del, del año 2021, 2022, el comienzo del 2022 y siempre cuando empezamos un año nuevo, ese es el tiempo de hacernos una pregunta. ¿Cuáles son nuestras metas por el nuevo año? ¿Qué tenemos planificado de hacer por este nuevo año? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Lo que queremos conseguir realizar en este año? ¿Por qué es muy importante tener metas? Es muy importante tener metas porque esto nos va a ayudar, nos va a empujar para que podamos seguir evolucionando, para que podamos seguir creciendo, porque en la mayoría de los casos siempre nosotros nos vamos a parar, estamos acostumbrados a nunca eh, salir eh, de nuestra zona de confort, de todo lo que nosotros ya sabemos hacer, de la forma que ya sabemos hacer y todo lo que ya estamos viviendo, estamos bien como estamos, pero cuando nos vamos a poner nuevas metas cuando lo vamos a poner nuevas cosas que hacer en este año entonces esto va a ser un empujón para que podamos evolucionar y crecer y llegar a un nuevo nivel porque necesitamos crecer no podemos seguir el mismo eh, como estamos viviendo hasta hoy sino que tenemos necesidad de nuevos desafíos de nuevos objetivos, nuevas metas para crecer. Tenemos que tener objetivos, metas, que tienen que estar escritas, que tienen que estar claras, para que desde estas metas pueda salir el trabajo que tenemos que hacer en nosotros mismos en, nuestro, en este nuevo año que está llegando. Entonces, con esto quiero saludarte y te quiero dejar estos desafíos. Escribes tus metas para este año. Escribes lo que quiere eh, ganar en este año. Claro, no tiene que buscar metas increíbles. Bueno, quiero ir a la luna. No, estas son cosas que se pueden conseguir, claro, con sufrimiento, con trabajo, pero cosas que sí puede conseguir. Y empieza a orar por tus metas. No solamente tiene que trabajar, sino tiene también que orar. Porque si ora y nunca hace nada, estas metas no se alcanzan. Si trabaja sin orar, tampoco. Porque si son metas espirituales, entonces Dios tiene que estar en el asunto. Lo que tiene que hacer es orar y trabajar para que estas metas puedan ser alcanzadas en tu vida y este nuevo año que estamos para mirar y para vivir. Con esto quiero saludarte, te quiero bendecir y espero que puedas compartir este mensaje en tus muros, en tu página, con todos tus contactos, para que esta palabra pueda llegar en más lugar posible. Chao y hasta pronto.